Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos, les decía. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendían lo que le decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó.